El punto de vista de la actualidad. África Fundación Sur. La editorial. El 20 de febrero es el día mundial de la justicia social. Parece paradójico que hablemos tanto de lo que más pisoteamos cada día, como son la dignidad humana, los derechos humanos, la salud, el empleo, la alimentación, etc. Y es que los políticos en general tienden a politizar todo. Politizan la educación, la tierra, el empleo, la alimentación, todo. Los poderes eh, financieros tienden a comercializar, a negociar con todo. Todo es negocio. De nuevo, la salud, la educación, el empleo, la dignidad humana. La dignidad humana y el bien común son la base que deberían, Marca la estrategia de toda política económica. Sin embargo, parece ser un apéndice más bien. ¿Qué podemos hacer? Pues, para mí, tres cosas fundamentales. Primera, elegir responsables líderes. Líderes más íntegros y honestos. Segundo, podemos aislar a las empresas que sean depredadoras, a las instituciones bancarias que sean opresoras, y podemos aislarlas con nuestro consumo y con nuestras cuentas optando por iniciativas más éticas y más justas y tercero, seguir empoderando a la sociedad porque a través de una educación más integral y de los medios de comunicación porque es la sociedad más motivada y organizada la que puede garantizar una gestión más responsable de los recursos y de los servicios según los valores humanos y los derechos humanos universales. El punto de vista de la actualidad. África Fundación Sur. La editorial.